Estamos con el compañero Johnny Javier Ruiz Urbina. Así es. Um, Johnny, uh, sabemos que usted y su familia sufrieron una pérdida muy dolorosa durante uh, el fallido intento de golpe del de año 2018. Quizás nos podría explicar qué les pasó. Sí. Eh, es triste recordar, ¿verdad? Es un momento porque son dolorosos. Nosotros tuvimos la pérdida de mi papá, Teodoro Vidal Ruiz Arana, que llegaron a su vivienda, personas, a, a matarlo a otros Y un 12 de julio del 2018, eh, mi papá temprano nos llamó, a donde mi mamá, ¿verdad? Y, este, y nos decía que estaban pasando gente que no conocía, ahí en Villa Sandino ¿verdad? Que no conocía y que pasaban en moto Después volvió a llamar por la tarde y nos dijo que seguían pasando esa gente que no las conocía ya insultándolo. Entonces mi, mi mamá le dijo pues que tuviera cuidado. Yo en ese momento salí del trabajo, llegué a mi casa y mi mamá me comentó pues de que mi papá le había llamado. Entonces recibimos una, nuevamente una llamada de mi papá y me dice, hijo te contó tu mamá lo que está pasando, sí le digo yo, tené cuidado, encerrate en tu cuarto. Él dijo, yo tengo la fe en Dios, de que todo esto va a terminar, y estoy acompañado de la mano de Dios. Pasado eso, yo le dije a mi papá, este, "Tené mucho cuidado, que esa gente no, no, no anda en paz, eh, están haciendo muchas cosas. Y él me dijo, tranquilo hijo, se cortó la llamada. Luego yo me fui para mi casa, y a los 15, 20 minutos, llamó a mi hermano menor. Y mi hermano menor le dijo que se despidiera de cada uno de nosotros porque tenían rodeada su vivienda. Eh, la tenían gente encapuchada y que este, no sabía si iba a sobrevivir. Mi hermano inmediatamente nos llamó verdad, a cada uno de nosotros y, este, y nos comentó. Y nos cuenta de que habían matado al, al trabajador de él. Nosotros quisimos llamarle ese 12 por las 6 de la tarde, 5 de la tarde y ya no contestaba su teléfono. Para nosotros recordar esta fecha es muy doloroso porque a él prácticamente lo dejaron decapitado. Lo destrozaron a machetazo y lo dejaron tirado en la, en la, en la calle. Le quemaron su casa, completamente todo quedó quemado. Vimos a estas personas con tanto odio de destruir, de matar. Eh, en ese momento, pues, que nos avisaron de la muerte de mi papá, un primo de nosotros, al día siguiente, que lo encontró tirado, y, pues, como decirle, son momentos, momentos duros para nosotros, y que una familia que no se metía con nadie, una persona que estaba en su casa, una persona que ayudaba a las, a las personas que pedían ayuda. Y solo por pertenecer a un partido político que no era de, que ellos no querían llegar a matar a su casa. Sin ningún motivo, sin ningún motivo. Esto es doloroso y no solo para la familia, ¿verdad? Sino para muchas personas que vivieron también momentos tristes en en estos lugares que los detenían, lo golpeaban, los pintaban solo por no seguir su ideología porque nosotros tenemos una ideología que nos enseñó nuestro padre una ideología política que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional un partido que ha ayudado a los pobres, sigue ayudando a los pobres, sigue ayudando a los necesitados ayudas sociales y como no vamos a defender esta causa, ¿cómo no vamos a defender esta lucha? Es triste, como le digo nuevamente, y me alegro que, que hoy estamos aportando, aclarando, a los medios internacionales, a aquellas personas que quieren cambiar una historia, hacer creer a otros países de lo que realmente pasó en nuestra Nicaragua de lo que pasó a las familias nicaragüenses, de lo que pasó a aquellas personas que golpearon, mataron. Una cosa que yo encuentro difícil de entender, y mucha gente encuentra difícil de entender, es ¿por qué atacaron a, a tu padre? ¿Por, por, ¿Por qué atacaron a gente que aparentemente no, no estaban haciendo nada malo? ¿Por qué lo atacaron? Eh, salió un comunicado en ese momento, ¿verdad? Eh, donde una compañera, pues, este... mandó, que en ese entonces Canal 10 mandó la noticia, donde un herido, ¿verdad?, que llegaron a la casa a disparar primeramente, ¿verdad?, que pasaron esos motorizados él era expresa cuando está en el hospital, él dice, con su propia eh, publicación, él dice, de que él llegó a la casa donde mi papá a quitarle un arma a quitarle un arma eso es lo que expresa él verdad en su publicación y dice de que mi papá le dispara al señor que llegó a quitarle la, la arma en ningún momento mi papá tenía arma quien tiene arma es el trabajador del alcalde de, perdón el trabajador de este de la de la del lugar de via Andino, verdad entonces, él expresa de que pasó por los, por los tranques de Lóbago y dice de que en Villa Sandino, en la finca La Lomita, a él lo atacan. Cosa que es completamente mentira. Entonces, los de Lóbago, los del tranque de Lóbago, se van a hacer el hecho, que prácticamente iban con un odio, sin cerciorarse, sin preguntar. Prácticamente solo lo que les dijo el Señor, eso les bastó para ir a hacer la trastada. Para ir a quemarle su casa, ir a matarlo atrozmente, podemos decir. Porque él quedó prácticamente decapitado. Partida la cabeza a machetazo. Le volaron balazos también y bombas molotov a su casa. Entonces, esta gente de los tranques que estaban en Lóvago, fueron y llegaron a hacer la, la, la matanza. Y Johnny, ¿quiénes quién es, quién estaban a cargo de los tranques en Lóvago? En ese momento estaba el señor que dice que protege a los azules y blancos, que dice que protege a la persona del, del campo, Don Mairena. Me de, me da me da Don Mairena, Mairena estaba a cargo, estaba a cargo de, lo, de los tranques. Y él, con su gente, dan la orden de ir a hacer la, eh, la matanza, de hacer la trastada. Eh, usted, usted, vamos a aclarar eso un poquito, Johnny, si, si me permite. Um, cuando usted dice eso, lo que yo entiendo es que usted está aseverando que nada podría pasar sin el visto bueno o, o el orden de My Reina. Así es. ¿El? es el que da la orden, porque él es el que estaba a cargo de ese, de, ese, de ese lugar. Es más, cuando mi papá lo traían al día siguiente, tuvimos que hacer una negociación con el obispo del, de la diócesis eh, para que dejaran pasar al cuerpo. ¿Y qué nos dijeron allí los responsables de, lo, de los que estaban en Lóvago de los tranques? Que si no sacaban al señor que estaba tirado de un brazo en el hospital, que era de ellos, pertenecía a su grupo de ellos, y lo trasladaban a una clínica privada, allí mismo quemaban el cuerpo con todo el la tabú. Yo creo que eso, eh, eso no tiene nombre, yo creo que eso eh, son personas que completamente no tienen a Dios en su corazón, más que el odio, más que el rencor, más que destruir a un país, destruir a las familias nicaragüenses. Y, y usted en algún momento, Johnny, ¿tuvo, ¿Podría darse cuenta de manera directa del involucramiento de Medardo um, Mairena ahí en el tranque en Lodago. Él estaba ahí, él estaba ahí. ¿En el momento en, el, en que el amenazaron momento, con quemarse? Exactamente, él estaba ahí. Él sale en sus publicaciones cuando manda la foto eh, riéndose, eh, donde está todo su equipo, donde está todo su equipo. Él está allí. Y un sacerdote, el padre Enrique, eh, que en ese momento era el párroco del, de la parroquia Divino Niño, él llega expresamente a mi casa, donde mi mamá, y le dice de que quieren hacer un trato. Porque en ese momento pues la iglesia hacía la intervención. Y me dijo, nos están pidiendo de que saquemos al Señor, que es parte de su equipo, de los tranques, ¿verdad?, que está en el hospital y que lo llevemos a una clínica. Yo en ese momento le dije, padre, haga lo que usted mire el mejor conveniente, yo quiero a mi papá para darle cristiana sepultura, porque iban a quemarle, no lo dejaban pasar. Okay. Um, y Johnny, uh, yo sé que es muy difícil para usted hablar de eso, pero quizás podría explicar un poco uh, uh, las secuelas de todo eso sobre usted y su familia. Bueno, eh, en el momento, verdad, y esto ya son dos años, dos años que han pasado eh, el, de este suceso, pero como le digo, no se olvida, eso, eso se mira como que fue ayer, eh, las imágenes las tenemos impregnadas en nuestra mente y gracias al gobierno nosotros hemos estado recibiendo ayuda psicológica eh, por parte del gobierno verdad, municipal, al alcalde, la vicealcaldesa que ha estado pendiente y... Hay momentos que nos levantamos llorando. Hay momentos que nos sentimos que hace falta algo. Él siempre nos daba consejos, él siempre nos llamaba en la mañana y creo que eso recordarlo pues que ya no lo tenemos, ¿verdad? Y hay momentos tristes, momentos que, que quisiéramos que fuera un sueño. Que fuera un sueño y que no hubiera pasado. Pero lamentablemente se dieron las cosas, ¿verdad? Y, y él en sus últimas palabras que nos llamó y nos dijo, si mi sangre es para que haya paz, yo la doy con todo gusto. Y en estos momentos, pues, siempre que me preguntan amigos, siempre que me preguntan eh, compañeros de trabajo, eh, se me hace uno de la garganta. Se me hace un nudo en la garganta porque al verlo allí tirado, compañero, al verlo allí tirado, nos quedó una, un dolor tan grande, un dolor tan duro, que solo se lo ponemos en manos de Dios. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos seguir trabajando. Y siempre estamos yendo, ¿verdad?, a las sesiones con los psicólogos, Tratamiento, ¿verdad? Con con los T, podríamos decir, para sí. eh, calmar un poco esa ansiedad, sí. ese dolor. Y pues aquí estamos. Bueno, Johnny, ¿Quería agregar algo? Yo, yo, yo no tengo más preguntado. Bueno, solo, solo decir, ¿verdad?, que a los medios internacionales, a los a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que los que vivimos realmente nuestra tragedia, que los que vivimos, los que sufrimos en nuestra Nicaragua por un golpe fallido y que no pudieron ni podrán porque aquí estamos de frente, aquí estamos diciendo, estamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, estamos en la lucha con los más pobres. Bueno, gracias.